A, a la gente que nos sigue en Instagram, a Roberto, chancenlo. Chancenlo. La mayoría de comentarios, ese va a mudar. Ese va a mudar, tranquilo, ese va a mudar. Yo estoy diciendo, no porque ahí se fue, no porque así muy fue, bueno, fue, lee lo que le conviene. Y dice, que tigeraje, ¿eh? ese va a mudar. Sí, los dos primeros. No, no, los dos primeros, los dos primeros primero que te combino. Recuerda eh, a la persona que puede seguirle a través de Telenor.com.deo. Ahí usted va a ver videos de Roberto, donde Roberto se riega, dice de todo Y la gente, ya ustedes saben, lo que la mayoría dijo que él dice que no, pero la mayoría sí. dijo que... Entonces, nada, usted puede entrar en el, el, al Facebook de Telenor y también al canal de YouTube de Telenor Y ahí van a dar todas las informaciones, tenemos el discurso de Leon entero Anoche lo estaban transmitiendo en vivo Bueno, vamos con la primera información tiene otro lo que también fue, aparte de la de Roberto, fue muy comentada, otra muy comentada. Y es que proponen a Bad Bunny para el premio de literatura. Bueno, yo creo que hay personas que tienen una consideración de la música de Bad Bunny, que para ellos es artística en, en, en su punto de vista. Creo que yo hay muchas cosas artísticas que la, el arte ha cambiado muchísimo. Si dejamos solamente el arte de una forma concentrada en lo que es antiguo, o sea, nunca va a cambiar. Tendremos que también evaluar otra forma de hacer arte. Y yo creo que la, el, la forma de rapear, y dependiendo de la forma artística que tú lo haces, tú puedes eh, ser considerado. Tal vez Bad Bunny tenga, tenga muchas canciones. Eh, no, lo hago, no lo digo solo por Bad Bunny, sino lo digo por también un artista que sea, que cante rap, que pueda tener eh, sus influencias artísticas, que pueda ayudar... Ah, el que pueda ser evaluada por la literatura. Eh, pues, el hip hop, por ejemplo, el CD de, de Nas se llama Ilmatic, que fue en 1994. Es considerado uno de los discos artísticos más grandes del hip hop. Entonces, nunca ha sido considerado eh, algo parte de, de la literatura, por ser on the ground, por ser de la calle. Pero sin duda, el que escuche el CD de Ilmatic, de Nas... De 1993, creo que fue 94 Es uno de los CD más emblemáticos Y bien hechos de la filosofía Del rap, así que no lo veamos Por el lado de Bad Bunny, sino que también debemos Buscar la forma de actualizar Bob Dylan, fue creo que el primer artista Si no me equivoco, artista Que fue eh, del premio Nobel de Literatura, que fue Bob Dylan Un artista sumamente impresionante En el sentido de, de sus composiciones Silvio Rodríguez, es otro artista sumamente Impresionante en, en su composición Así que no lo veamos solamente con que se vea una idea estúpida Porque puede ser que en un momento determinado Estos artistas que hacen su arte de manera eh, escrita eh, En su música pueden ser considerados también Pueden ser evaluados por ellos No significa que tenga que ganarlo Pero sí puede ser evaluado si tiene la calidad o no la tenga la calidad Puede ser evaluado y eso hay que tomarla en consideración Señores, vamos con la otra información y es sobre el Jadamé Jiménez. Jadamé Jiménez dice que Leonel Fernández va a ser candidato del Partido Reformista. Muchos están evaluando que el Partido Reformista, ya que Leonel siempre ha sido balaguerista, a pesar que anoche dijo que el bochismo murió, pero muchísimo murió en el 1994 y él lo sabe. Así que el Partido Reformista supuestamente, según Radame Jiménez, en una entrevista que se le hizo en un programa de Color Visión esta mañana, informó que hay una, un acuerdo, hay previas reuniones con el Partido Reformista para poner a, a Leónel Fernández como candidato. Primero hay que recordarle a Radame Jiménez que tiene que ser aprobado por la Junta porque según la nueva ley ya él no puede ser candidato, según la nueva ley de... de electoral eh, de partido así que deberemos de ver si le van a aprobar la candidatura, luego que sea aprobada la candidatura puede ser candidato del partido reformista aunque ayer en las redes sociales antes del discurso de Leonel la tendencia era David Collado porque supuestamente David Collado confirmó en la mañana de ayer que él está evaluando también una candidatura presidencial, y que hay varios partidos que lo están proponiendo. Y en una de esas de esos partidos, es muy probable que sea reformista, ya que fue reformista que llevó a David Collado a la candidatura de síndico cuando él ganó. Así que así están las cosas con lo que estaba sucediendo luego del discurso de Leonel Fernández. Síganos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Recordar a las personas que en YouTube te puedo dar la campanita de notificaciones y después puede... seguimos más con el toque de mediodía y Roberto sufriendo por herida porque se va para el fútbol Roberto recuerden se va para el fútbol